Para instalar el conector Zotero eh, des, eh, tenemos que acceder a esta dirección, zotero.org-download-connectors y en este caso lo vamos a instalar en Chrome. Hacemos clic aquí, le damos a añadir en Chrome y le decimos añadir la extensión. Vemos que se ha descargado. Y ahora directamente ya nos dice que eh, Zotero Connector se ha añadido a Chrome. ¿vale? Le podemos dar aquí a, a gestionar los accesos directos y podemos eh, bueno, configurar algunas cosas relacionadas con el conector. ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es que nos aparezca en la barra de herramientas directamente desde aquí. Hacemos clic aquí donde vienen extensiones y eh, aquí al final tenemos Zotero Connector. Que podemos eh, directamente fijarlo haciendo clic aquí. Aquí en estos tres puntos tengo también otras opciones como no fijar, desinstalar, etcétera. Y ya desde este momento me aparece el conector Sexto Zotero aquí, ¿eh? directamente para que se me active cuando guarde cualquier eh, sitio web.